Miren, el caso del ácido del diablo, es lamentable lo que pasó porque sigo pensando que a veces nosotros los hombres tenemos un chi mal colocado, un chi, yo no, puedo, no quiero mencionar el nombre, pero creo que con la mayoría de mis, es pareja, independientemente de lo que pase, tengo una buena comunicación en el sentido que no tenemos problemas. No importa si en la vida usted, una mujer, lo traicionó. Si lo traicionó, dése cuenta que ella no le convenía. Pero este tigre, por 3.500 pesos, le pagó. Wow. Yo quiero saber, mí, ¿contra mí? Neto, ¿qué tú haces contra 1.500 pesos? Nada, por eso yo pongo más de recalla déjame ver, la guagua, yo le echo dos mil gasolina y la, y la, y la leche de la guagua. Con 3.500 pesos no llego yo ni, a la, ni al cuarto de mi casa. Ya. O sea, cuando entro a la puerta, voy gastando. Entonces, no sé si tienen imágenes de los... De, a La policía apresó, por cierto. Señores. Vi a Cardi B, que está dando 10 mil dólares. Señor. Y a Santiago Matías, que está dando 300 mil pesos. ¿Y lo dieron? Dinero? Señores. Sí, me dice Santiago que sí. En eh, el Cardi B, no sé. No Señores. ¿Sí? No, parece que hay... Tú sabes que, Señores, gente por el cuarto neto, tú sabes, que el, el Tigre la señores, calle y... Señores, con la muerte no pagan esos tipos, lo que hicieron. Lo que hicieron. Eso, no es, eso que... es un corta uña voto que busquen <risa> y comiencen todos los días y, y no lo curen, porque ¿en qué mente, Dios mío? Ah, 3.500 pesos. Di, 3, 000, no da para los dos. No, para dos, entre $3,500 pesos. Eso es lo que hace la droga, el vicio. Ese vicio es. El vicio, $3,500 pesos. Mira ellos, que nosotros tenemos la paz, pero yo lo que voy a hacer es... Eh, ¡Joder! ¡Giego! ¡Fua! Oye, joderlo. Mira, mírame. Joderle la vida a una gente que va a sufrir. Toda su vida. que estuvo a punto de morir. Eso es increíble, señor. Miren qué bonita Miren la muchacha. la bendiga. Ahora... Me voy a explicar, voy a dar consejos. Atención, Jorge. Usted, cuando está con una pareja, estúdiela. No es que usted coja un libro. Sí, pero me van a analizar el comportamiento del hombre. Y cuando usted se vaya a dejar, no estoy justificando, estoy dando un consejo y va a dar un consejo a los hombres. Uh -huh. Cuando usted se vaya a dejar de una persona, trate de hacerlo amigablemente, sí. aunque hay personas que no cogen que usted hable como un amigo. Si usted ve que la cosa, el hombre es violento, inmediatamente el primer asomo que hace el hombre, usted pone una no, denuncia. Y, ¿Sabe qué pasa también? A veces la mujer quiere imponer como amistad. Si no quiere la amistad y él y no quiere eso. hablarle, suéltelo en banda. ¿Qué tiene? Olvídese ya. de eso. Porque, ¿verdad? gente que muere que tiene por ser eso? Las Ay, redes. Puede decir, no, yo quiero hablar contigo. Que se haga... de si él no quiere, déjalo, dale su espacio. Oye, menos mal. Dale su espacio porque si él... Déjalo tranquilo. Las redes. Le voy a dar una idea a las mujeres. Las redes están ahí. Si usted se siente amenazada de cualquier hombre, de cualquier pareja, Dígalo por ahí, vayan de la mamá de él, vayan de la familia de él. Mira, me quiere matar, me quiere matar, me quiere hacer esto, me está amenazando. Esto que lo otro, uh, por ahí. Publíquelo, porque usted publica una chancleta por ahí de todo, que le gusta, vea. Publíquelo, no se confíe. Mente vaga, sendero del demonio, dice la palabra, arrecie, varón. Arrecie. Arrecie ahí, oficial, para, para su porte, tiene motor. Cuando usted esté en su casa tranquilo y usted sienta que el diablo anda rondando, Usted abre esa Biblia y la lee, papá, tarima, la lee. Y soy un hombre jocoso y de todo, pero tengo conocimiento de la palabra. Porque cuando usted está más deprimido y está, y ahí viene el diablo, porque el diablo tiene su coro. El diablo tiene su coro. Olvídese de eso, que ese es otro equipo. El equipo malo y Dios tiene el equipo bueno. ¿Usted tiene? Cuando usted, eso, los hombres, voy a, a, al consejo de los hombres. Yo sé que es difícil... Eso es difícil. Pero no es... Usted alejarse de una mujer... Pero, pero no puede, es imposible. Se puede, se puede, Óyeme. Se puede. A la fuerza no entra ni un tornillo. Usted le guinda y, de todo y le patea el tornillo y no entra ni sale. Ni un tornillo. ¿Tú entiendes? Entonces, búscate un amigo, háblalo. Los problemas psicológicos, sentimentales, usted lo habla. Ahí yo tengo a Nilsson que yo voy... Y a veces tiene que desgaritarse cuando yo voy con sentimiento... ¿Tú entiendes? Yo me he visto en situación fuerte en cuanto a la vida no, normal. No, uno ha pasado por situaciones difíciles. Y uno no habla, porque Bien. tú hablando, la misma. No viene. solamente hablándolo. También tú tienes que entender que si esa mujer no está para usted... Claro, pero hay personas... Ya, hay veces que mira. sí. Eso, porque pasa un proceso difícil. Se lo digo, yo todos hemos pasado por eso. Yo he pasado mi proceso difícil. Y en el momento que yo pase mi proceso difícil, llega un momento que yo digo, ven acá, pero esto no me puede retrasar a mí la vida. Yo tengo que seguir para adelante. Y hay un video sí, de eso. ¿Qué voy a hacer? Porque la gente... Hay un video. Sí, sí. No, Oye, no, lo, ponga lo, mí, ¿no? no lo pongan completo, porque creo que, que después me lo prohíbe YouTube después. Entonces, eh, tenemos que entender eso. No o sea, o sea eh, ¿tú entiendes esto? La, los hombres a veces tienen que entender eso. Y mira ahí, Pago cuerno, ya. Ya. Suéltese en banda. ¿Qué, va, ¿Qué tú vas a hacer? Increíble. Mira, mira, hay hombres brutos, porque hay gente, a, a, ellos hay muchos hombres, yo creo que hay hombres más brutos que mujeres, pienso yo, porque hay, hay hombres que le quieren dar a la mujer cuando los fritos quedan enchumbados, ¿Sí? usted no sabe qué es lo que le está pasando a esa mujer por la mente, que quedan esos fritos enchumbados y quieren <risa> voltearle todo, enchumbados. <risa> Usted ¿Cómo? tiene que adquirir conocimiento. Ver, ¿Cómo es lo escucho frito y chumbao? Mira, mira, usted tiene okay, oh, que, se que se le va la guagua. La mujer es un problema. ¿Cómo es un, un frito y chumbado? Oye, ay, ah, ey, hey, eh, Vicini que no sabe un frito y chumbado, <risa> Un hombre que se deja alto la fritura, frituras, hermano mío, por favor. No, yo no sé qué. ¿El chumbao en qué sentido? Explícame bien. Lleno de, de aceite. Lleno de aceite. De aceite me... Eso es cuando Frito. Sácame esa atención ya. Villalona, sácame ese pedacito de él. Pa, Para hacerle un meme ahorita. ¿No el aceite está frío, si te... No, no, yo no. Increíblemente. No, no, que que no, atención, país. Se prendió Macorín, que él no sabe lo que es un frito. Es A chumba. mí me da un pique. yo me unteo ah. este montón. Pero es que se dice chumbao, la palabra es chumba. No sabe chumba. En ¡Ay! ¡Y yo tengo el aire. ¡Pago! Que... ¡Ron! ¿Eh? Dos, <risa> y yo tené no sabe lo que es chumbao. <risa> no, yo digo <risa> que yo tengo la y yo, ¿cómo así es chum chumbao? Y yo, es chumbado. <risa> la... Y yo, y yo no, ¿cómo, eh, ¿cómo así es Y yo, ¿cómo así chumbao? Ve, ve el tamaño de huevo que puso. No, no, no. no. Así, Estoy buscando analizando porque no sé qué es. No, ¿Cómo no, así? No, como no, así. No, pero yo soy de bajo oye, mundo. que él no sabe lo que es chumbao. Es chumbao. Pon una cancioncita, algo, algo jocoso, me busca y mata ahí. Neto, pero que enchumbado, yo, yo estaba pensando, vean ¿cómo hacía enchumbado? Pues estoy preguntando, eh, no, no, un hombre enchumbado. Pero en aguacero y este te enchumbaba en los ¿no? Sí, yo sé eso, por eso te estoy preguntando. Por el aceite, cuando el aceite uh -huh. está frío. Uh -huh. Ay, Dios mío, pues esto increíble, yo nervioso. Todo. Oye, <risa> pues <porque> yo pensaba <risa> que, que puede ser que el aceite, oh, cuando el aceite está frío, eh. El aceite está frío y tira, atención, doctora, <risa> Póngalo a freír a él, un plátano, hágame el favor, <risa> para que él vea cuando quede el aceite frío. ¡Ay, Dios mío! Ah, entonces, ok, ya yo entendí. Cuando el aceite está frío y tú tiras los plátanos... Ah. No se fríe, como no que se no fríe queda crujiente. Ok, hecho un baño. ¡Ay, Dios mío! No sabía ese chin, la verdad no sabía ese chin. lo comimos así? Eh, no, no, mi mamá Ay, no. va a Valvina, Valvina y la, la fritura, un hombre que se desayunaba Val, con él. Ahora, no, pues yo como frito y voy ahí en la esquina, ahí, donde venden un buenísimo y fritos frito buenísimo. ¿Tú, ¿tú entiendes? Increíble. O sea, que yo, yo como Vamos frito. Vamos a continuar, aparte de, de ese bache que, que hizo bueno más ese increíble de, de, de oro. Eh, los hombres tienen que, to, mire, yo hay miles de mujeres y los feos tienen más suerte que los lindos en este país. Usted tiene que buscar orientación si usted tiene tan frustrado. Y las mujeres también, la bula y esas cosas, no son buenas. No, esas mujeres son de pinga también. No son buenas. Si le gusta estar haciendo como. No que vamos como... ya. Ya. Señores, ya ustedes saben, vayan a El canal de YouTube de Neto Flow Ahí sin mascarilla sin y palo más. Nos vemos mañana. Señores, y busquen chumbados ahí el diccionario para que se lo traigan mañana.